casa se pinta de verde. Mirá qué hermosas plantas que nos traen hoy. Especial Olivos Vamos con nuestra amiga Sofi Catalán. Bienvenida, Sofi. Acá nos encontramos. ¿Todo? ¿Todo bien? bien. ¿Cómo va? Bien, todo en orden, acá andamos. Con una nueva temática hoy. Me claro, hoy olivo. Como siempre. Sabemos que es una planta que, que se da muy bien en nuestro suelo. No por algo tenemos los mejores eh, aceites, sí. ¿no? Aquí en la provincia que provienen. Bueno, Tal esta cual. planta bellísima. Tal cual. Y no solo eso, sino que hoy en día también el olivo es eh, boom digamos, tendencia para decorar. Ah, mira. Eh, y además, eh, digamos, eh, parece raro, pero se puede tener como planta interior. Ah, nunca me lo hubiese imaginado. No, no. Viste que siempre eso... los vemos ya plantados y bien Claro, de árbol demás. enorme de 15 metros de altura. Tal exacto. Cual. Bueno, no, justamente también vamos a hablar como un poco de eso. Perfecto. Bueno, primero vamos a presentar a nuestras Nandinas. Muy bien. Que son que de la familia. No son de la ah, familia, okay. pero me parece que combinan muy bien el olivo okay. y la Nandina. Ah juego. Sí. Claro, por el contraste de colores muy entre bien. una y otra. Eh, este es un tipo en andina que se llama Firepower, ah, es mira. para estar en el exterior eh, y está ¿Vale? muy bueno por el color de sus, de sus hojas. Uh -huh. Por algo tiene? nombre, ¿no? Claro, se que se tiene, rojo. tiene así rojizo, está ahora en otoño invierno uh -huh. y después en verano va se pone verde. Uh -huh. Bien, perfecto. Va mutando. Tiene floración en la primavera. Uh -huh. Por eso es que perfecto. ahora no estamos viendo nada. Pero bien. muy bien. En cuanto a cuidados entonces, sí o sí para el exterior. Cuidados exterior. Y ahí también viene el tema, que puede estar perfectamente en tierra, o sea, trasplantada. Sí. O puede estar en macetas, como son bien. jardineras. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tienes una galería, un balcón y quieres darle un toque de color, eh, puedes. Excelente. Y se te van a dar perfecto, impecable. Muy bien, ahí están las nandinas entonces Así que, que sí. hacen juego y se gustan <risa> con, <risa> con el, el, el, el, el, el, el Ah, si Machean, match. no. Acá sí, los sí, tenemos sí. entonces. Sí, sí. Bien. Y el olivo que nos comentabas se puede tener en interior, aunque muchos de nosotros no nos los imaginamos, no claro. teníamos idea. Exacto. El olivo, bueno, como sabemos, es originario del Mediterráneo, de, de Europa. Eh, siempre es preferente un clima más seco y árido. Bien. Por eso es que también se da muy bien acá en Mendoza. Y, eh, digamos, si nosotros tenemos un olivo en el exterior. Digamos que Digamos que quiere tener O sea Para poder sacar el fruto Sí eh, Sí es una planta Que puede alcanzar Los 15 metros de altura Claro en cambio, si podemos, si queremos tenerlo como decorativo en el interior de una Ajá. casa, que digamos se está usando bastante, sí. eh, la altura máxima que puede alcanzar es de 3 metros de ah, altura. Bien. Pero con el tiempo. Claro, sí. no es que perfecto. de un día para el que otro. Es, es otra variedad dentro de la misma planta. Hay varias variedades. Okay. Eh, hay algún. No, en realidad eso es indistinto. Es por el mismo, digamos, espacio y digamos ah, microclima. Que va a tener dentro, eh, del, dentro del ambiente. Bien, perfecto. Sí, se recomienda que si va a estar en el interior de un hogar, sí. eh, sea a pleno sol. Ok. Porque, o sea, que tenga la mayor cantidad de luz posible. Uh -huh. eh, y el riego no hay que sobrepasarse porque el sustrato no resiste que esté como que quede bien húmedo. Ok, ¿sí? bien. Entonces, se riega, se, se va a regar cuando el sustrato esté bien seco. Perfecto. Y el sustrato que se tiene que usar tiene que ser como lo más... Rústico posible, o sea, no tiene que ser una tierra, digamos, preparada. Como preparada Ajá, ¿Sí? Hay que hacerle creer a la plantita que está en ese, en suelo, ese árido, suelo árido. Tal cual, exacto. ¿Y ¿Cada cuánto sería más o menos, Sofi, el regado? Si bien tenemos que esperar a que el suelo esté seco, sí. cada cuánto más o menos. Y ahora en invierno, eh, a lo mejor una vez cada 10 días, 15 ah, días, tira perfecto. Ajá. O sea, no perfecto. requiere tanto riego. Y una plantita así pequeña que la tenemos en el hogar, sí. no, no va a dar el fruto. No, no es que vamos a tener aceituno no, no, para pa todo el año. No. No nos ilusionemos, claro No, no nos ilusionemos, eh, <risa> tal cual No, y además, eh, que justamente por eso trajimos las dos formas Cuando las plantas tienen esta forma así tipo copa Sí uh -huh. Y está como pelado el tallo uh -huh. Se llama topiario Ajá Entonces esto es un olivo en forma de topiario o arbolito Y esta es la planta convencional, ¿no? Bien Que esto es como una planta más grande más y más tupida, armada claro. Más tupida, exacto. tal cual Entonces, eh, digamos Mientras también tengo una maceta más grande, con digamos, con más como de mayor tamaño, sí. eh, nos va a permitir que la planta se desarrolle mejor. Claro. Sí, entonces, siempre... Acá le fuiste dando la forma. No, este es un tutor. Ajá. Este es un tutor que justamente lo que hace es sostener Bien. al tallo para que esté recto. Perfecto. ¿Ves? Pero Ajá. sí, esto es. Pero es tutor. indistinto, claro. Es distinto O sea, este lo tiene porque como la planta, ves que el tazo es claro, muy chiquito, soy. no se Bien, sostiene doble. por sí solo. Perfecto. Eh, eh, eh. Y acá, bueno, lo que también, ah, para hacer referencia, es el tamaño de las plantas. Por ejemplo, esta es una maceta enorme, sí. que queda muy bien para ambientar galerías, jardines ah, o un balcón. Sí, me encanta. Eh, que tiene 70 centímetros de altura, uh -huh. por tendrá unos 60, 55 de, de diámetro. Entonces uh -huh. está bueno porque no solo tenés el olivo, podés ir combinando y macheando con otras plantas, como para hacer el contraste. ¿Y esta acá? que es, por ejemplo? Que esta ajuste. es una lavanda. Ah, Pero Qué una linda. lavanda... Eh, otra variedad y Otra, digamos, especie a la que estamos Acostumbrados a ver, digamos, normalmente sí, eh, Que no da esa que es la plaza, cita. Que da la uh -huh. florcita lila sí, exacto claro. Entonces está buena también porque Su color es medio grisáceo Uh -huh. Entonces también por la forma y hoja y el color que tiene el olivo, claro. ahí, por ahí me parece que... Y que va. ¿Y si este olivo lo tuve cierto tiempo dentro de mi casa y se me sí. ocurre trasplantarlo, ¿puedo Puedes? llegar a tener después esa planta grande sí. donde salen las aceitunas Exacto. y demás? Exacto. Bien. Calcula que, digamos, eh, a ver, si tiene un buen mantenimiento, hay un buen sí. cuidado y se siente cómoda la planta, uh -huh. eh, <ríe> la vamos a poder tener... Entre 8 a 10 años en, digamos, dentro del, del hogar sin problema. ¿Y cómo es ese mantenimiento? Pues ya hablamos del riego, ya hablamos de, de la luz solar, algo más que haya que tener en cuenta, cambiar esa tierra, ¿Lo se Lo podés ir podando como para darle la forma que vos quieras, sí. pero digamos, no es que es una condición necesaria. Bien. Eh, es una planta súper resistente y rústica. El olivo Bien. es una planta rústica. Entonces, fácil de cuidar. es muy fácil de cuidar. No hay que estar tan, tan encima. Súper fácil de cuidar, no tenés que estar tan encima. Y como tips, así, ¿no? O sea, mientras vos vayas viendo que la planta <risa> va creciendo, Sí ten en cuenta el tamaño de la maceta. Claro. Entonces hay, decir, hay bueno, que decir, bueno, cambio los... de maceta. Por eso como que en primera instancia siempre se aconseja como empezar con una maceta bien uh -huh. grande, cosa de que ya después te olvidas por un par de no, años. No tener que Todo. andar cambiando la maceta. Claro. Sofi, te hago una pregunta quizás, es Dime. tonta, A pero ver. ¿pueden convivir en un mismo macetón, por ejemplo, esta lavanda con el olivo? Muy ¡Ay, la <risa> Se suicidó. <risa> Estaba en equilibrio. Se derrugó. Pero... No, tranquila. No no Muy buena tu pregunta. Ajá. Muy buena. Como porque... en la misma tierra. Claro, en el mismo suelo. Exacto. Sí, sí. ¿Por qué esa pregunta? Porque si bien nosotros tenemos una maceta que tiene un diámetro considerable, vos siempre tenés que considerar el, el diámetro del, del pan de tierra, digamos, de la planta principal. Sí. Pero después, perfectamente, puedes poner otras plantas. ¿Qué te va a pasar? No vas a poder digamos, colmarlo. Tiene que haber una mm. distancia considerable entre planta y planta. Mm. Entonces, esta maceta, por ejemplo, te va a dar para que tenga cuatro plantas. pueden tener cuatro nandinas o dos nandinas y dos lavandas. Claro. No más que eso, porque también cada una de esas plantas va a ir creciendo Ajá. con el tiempo sí, y va vas. a ir, digamos, robándole espacio sí, al olivo. y absorbiendo quizás esos nutrientes, exacto, ese agua que, exacto. que todas necesitan. Entonces, por ahí, bueno, eh, digamos, está bueno colocar unas plantas para que haga el contraste pero no colmarlo, porque si no es como que le estás uh -huh. impidiendo un poco el crecimiento entre todas. Uh -huh. Perfecto. Mira, pregunta que llega del director. Me encanta que acá están recopados, todos <risa> re jardineros. Ah, cada ¿cuánto se renueva el sustrato? Eh, y a ver, con que en realidad puedes removerlo una vez al año. Bien. Eh, ah, no, te gustaba. Vaya tomando Pues, Puedes renovarlo una vez al año, pero digamos la idea es que si vos la ves bien a la planta, Ajá. no necesita ni de abono, Perfecto. ni de fertilizante, ni de renovarlo. ¿Y qué nos tiene que llamar la atención? ¿Hojitas que se van cayendo? ¿Algún color diferente? Eh... Como para pensar, che, se me está enfermando la plantita, tendría que cambiar, tendría que hacer. Es bastante resistente, de hecho, también no es tan propenso a lo que son plagas. Ajá. Entonces, como que. Ese no debería estar Se la Ese rebanca, rebanca. <risa> Se la <risa> uy, no, claro, <risa> chico. Se rebanca sí, banca uy, muy bien La masa el olivo Eh, sí, posta ah, que sí, sí lo sí. Muy bien Bueno, de hecho el olivo es símbolo de paz Ah, claro, claro símbolo sí, de la, llama la paz. ramita de olivo que lleva a la Entonces, paloma Entonces, nada mejor que tener un olivo en casa Símbolo de paz Me encanta De armonía, armonía. <risa> Me encantó, <risa> Sof, excelente la propuesta de hoy Vivero de la plazoleta es donde vamos a ir a conseguir todas estas plantitas Para decorar, para darle vida y paz hoy a nuestro hogar, ¿no? Ahí estamos viendo el Instagram de La Plazoleta, el vivero de Sofi y su familia. Un emprendimiento familiar bellísimo que tienen que visitar porque allí los van a asesorar, por supuesto, eh, cuáles son las plantas que van mejor con tu casa. ¡Ay, ¡Ahí estamos nosotros! ¡Mirá! ¡Mirá! Ahí <risa> Qué, <Adiós, fachas>. <risa> ¡Qué bien!